Hola, vamos a resolver este problema en un minuto. Eh, más o menos para este problema vamos a hallar los puntos máximos y mínimos de la siguiente función f de x igual a menos x al cubo más 3 x cuadrado menos utilizando la fórmula de la derivada de un exponente que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla obtenemos que la primera derivada de f de x es igual a menos 3x cuadrado más 6x y que la segunda derivada de f de x es igual a menos 6x más 6 a continuación vamos a hallar los valores críticos de x usando los criterios de la primera y segunda derivada para hallar los valores críticos vamos a tomar la primera derivada y la igualamos a 0 y despejamos x y los valores que encontramos son los valores críticos que estamos buscando. En este caso podemos utilizar el teorema del factor nulo y por lo tanto que menos 3x es igual a 0 y que x menos 2 es igual a 0, obteniendo así que las soluciones para x son x igual a 0 y x igual a 2. Ahora solo queda averiguar si son máximos o mínimos y para eso utilizaremos el teorema de la segunda derivada. Para saber si estos valores críticos son máximos o mínimos, tenemos que evaluarlos en la segunda derivada y dependiendo si son mayores o menores que 0, podremos decir si es un máximo o un mínimo. Para el caso de x igual 0 tenemos un número mayor que 0, por lo tanto es un mínimo, y para el caso de x igual a 2 tenemos un número menor que 0, por lo tanto podemos decir que es un máximo. Lo que resta para resolver el problema propuesto es evaluar los valores encontrados en la función original para obtener las parejas ordenadas o puntos en el plano. Para hallar las parejas ordenadas o puntos en el plano simplemente tenemos que evaluar los puntos máximos y mínimos que encontramos en la función original. Cuando evaluamos el valor máximo de x igual 0 obtenemos un punto mínimo y es 0, menos 2 y cuando evaluamos la función en x igual 2 obtenemos que su pareja ordenada es 2 por lo tanto el punto máximo es 2,2.